Inclusive, el eh, de Redalic es ligeramente más avanzado en cuanto a la lectura de artículos científicos en dispositivos digitales. Ellos promueven que te venden una, eh, una forma distinta de leer el contenido científico y cuando ustedes lo comparan característica por característica con lo que ustedes pueden consultar en Redalic, van a encontrar que es eh, incluso superior. ¿no? Y es una tecnología que también ya adoptó la hemeroteca digital de nuestra universidad, eh, justamente basada en este desarrollo. Entonces, tampoco es que nos están dando grandes beneficios, simplemente es ese sello de calidad, esa zanahoria la cual perseguimos todos como investigadores. Entonces, de alguna forma, eh, desafortunadamente la forma en que trabajamos eh, y que la evaluación científica eh, trabaja es lo que se cita en el norte, es decir, si yo cito a alguien del norte o alguien del norte me cita, parece ser que es más valioso que si me cita a alguien de eso. ¿no? Es decir, o si yo publico en una revista brasileña o argentina, a lo mejor no se me considera internacional, aunque sí es internacional, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera ser que si publico en Francia, en España en Estados Unidos, eso sí es internacional. Cuando ya hay criterios de, de calidad que evalúan a todas las revistas, no importando de dónde sean, y que dicen, esta revista, porque hay revistas alemanas malas, ¿no? Como hay revistas argentinas buenas, y hay más que no, ¿no? Entonces, hay que ver en qué fuentes consultamos las revistas de calidad, porque hay ciertos mitos alrededor de esto. Y en ese sentido, eso, eso solo lo quiero dejar mencionado, hay, una, hay como dos corrientes que están surgiendo en, en, en América Latina. Una a favor de seguir buscando un acceso abierto en, en, en manos de la academia, en control de la academia, como sucede en México. Y otra que eh, dice que, si, como no tenemos el recurso, nunca venceremos a las editoriales, ¿no? No es una cuestión de sino es, es una cuestión de buscar una participación incluyente de, de la ciencia en todos los países. ¿no? Y, y en ese sentido, tanto Redalic como otras eh, instituciones como Claxo, la UNESCO, han, se han unido en un proyecto mayor que por ahí a lo mejor a algunos de ustedes ya le ha tocado ver, que es eh, un proyecto que suma esfuerzos de diferentes universidades, y hay decenas de universidades en este proyecto que ya lo, lo apoya la UNESCO, en donde como de alguna forma se busca ese contrapeso y se busca eh, seguir preservando la naturaleza abierta y académica de las publicaciones científicas y seguir promoviendo el acceso abierto no comercial y no lucrativo y ahora apoyado con la UNESCO porque la UNESCO quiere justamente que eh, el modelo que se ha llevado en esta universidad pues se lleve a otras instituciones africanas asiáticas en donde que si nosotros creemos que tenemos problemas económicos cuando volteamos a otros lugares evidentemente son situaciones totalmente mucho más desventajas que la nuestra ¿no? entonces quieren llevar estos modelos que al final sí han podido sostenerse en el tiempo, que sí siguen haciendo una labor nosotros por ejemplo bueno, en Redalink se reciben eh, 20 millones de consultas 10 millones de descargas de artículos al mes 10 millones de descargas de artículos al mes ¿no? o sea, si ahorita bueno no lo tengo si no te se los enseño pero eh, permanentemente o en promedio tenemos 1.200 a 1.500 personas conectadas. En este segundo escalón en realidad ¿no? Son 1.200 personas que no se les está cobrando por leer ese artículo. O sea, al final, la labor que está eh, haciendo la Universidad en ese sentido, y ahora en conjunto con la UNESCO y con otros proyectos, eh, pues es algo que está dejando claro que sí se puede hacer. Pero el panorama no está nada sencillo. ¿no? Pero sí se sí puede hacer. Y finalmente, bueno, eh, podría seguir y vivir, pero creo que pues ya tengo casi una hora, entonces vamos a cerrar nada más con esto. Eh, quería cerrar justo con el problema de evaluación científica, que fue con lo que empecé la, la, la plática, pero resumiendo, los graves problemas de la evaluación científica son las métricas basadas en la revista para evaluar a un investigador un artículo, ¿no? Y eso, hay que, eso sí lo podemos hacer como investigadores. Muchas veces como investigadores tenemos el mal hábito de decir, es que mi producción científica tiene un factor de impacto de 5, ¿no? Un pues primero eso es falso, ¿no? porque el factor de impacto no se le da ni al investigador ni se le da un artículo, el factor de impacto esa medida de impacto se le da a la revista científica, entonces si yo como investigador publico un artículo en una revista de factor de impacto 5 quiere decir que tengo una buena probabilidad de que mi artículo alcance un factor de impacto de 5, ¿no? es decir una cantidad de citas que, que equivalgan al tiempo a 5 puntos pero no quiere decir que lo tenga, porque eso es el promedio de lo que ha publicado la revista en dos años. Entonces puede haber artículos que tengan cero citas, publicados en una revista de alto factor de impacto. Por otro, métricas de impacto tomadas como medidas de calidad. Que algo tenga un factor de impacto 5 no quiere decir que sea más bueno que algo que tiene un factor de impacto 0. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay eh, una investigación que tiene un alto factor de impacto porque se cita en todos lados porque el factor de impacto se basa en la citación ¿no? y se cita en todos lados porque todo el mundo la critica porque es un, un abordaje incorrecto de una teoría ¿no? entonces está demostrado que las, que las eh, digamos las, las teorías o los resultados de investigación que publican cuestiones que dicen el cómo no se debe de hacer que también es cierto en la ciencia, tienen un alto, alto impacto pero muchas veces porque hay gente que está diciendo que está en desacuerdo alto ¿eh? Entonces, no necesariamente una cita es una evaluación positiva de un, de un documento o de, una, de un trabajo, puede ser incluso una mención negativa. Entonces, eso, eso es un poco también un mito. Entonces, ni si, pueden ni siquiera representar impacto y también pueden no representar calidad, ¿no? no es una medida de calidad, es una medida de impacto. Otro error de la evaluación científica es considerar como revistas indexadas o internacionales solo a las del Web of Science y a las de Scopus, como ya les decía, ¿no? Hay muchas más plataformas que tienen revistas de calidad como Cielo y Red Alí que también pueden estar en Scopus y Website porque no en los proyectos, repito y que no son tomadas en cuenta por, por los sistemas de evaluación Aquí me parece y no sé si me dejarás mentir o no en esto pero nuestro sistema de evaluación al menos en el PROED que es lo que yo recuerdo ya considera las revistas de Red Alí como un puntaje ¿no? dentro del sistema de evaluación sin embargo ese puntaje muchas veces es menor ¿no? eh, solamente en países como Argentina en, en Colombia, se consideran las revistas de cierto y de Redalín con un puntaje equivalente al de World Science Scopus ¿por qué? porque se han dado cuenta que los criterios y la rigurosidad de selección de revistas es equivalente entonces ojalá lo podamos también hacer en nuestros sistemas de evaluación institucionales eso también ojalá pueda llegar al niños probablemente se avance en ello ahora ¿no? que ha cambiado la gestión porque, porque al final es un y eso evitaría que estemos buscando aplicar en lugares que son más costosos. ¿no? Eh, okay. Entonces, de alguna forma, pues como dice ahí, la, la no oposición a los temas actuales de investigación pues es, es un acto suicida, decirlo, ¿no? Y hay una declaración, y con esto cierro la plática, si pues, tienen alguna pregunta, hay una declaración que se llama la Declaración de San Francisco llamada Dora. Es una declaración que, bueno, ya todo el mundo se dio cuenta de que hay un error en los sistemas de evaluación científica, tanto aquí como en el mundo, porque así funciona el mundo, ¿no? Entonces, lo que se dieron a la tarea algunos primeros organizaciones e investigadores es, bueno, vamos a hacer acciones concretas. Una de esas acciones es, vamos a emitir una declaración pública en donde estamos en contra del factor de impacto como sinónimo de calidad, que estamos a favor de otras métricas y todo lo que acabo de decir. Y entonces hay una declaración llamada la Declaración de San Francisco, firmada ya por cientos de organizaciones a nivel internacional y que Redalic justamente se adhirió como, como organización, pero también incluyó como criterio de calidad de las revistas que indexa que se promulguen a favor de Dora, porque creemos que esa es la manera en cómo puede cambiar este, o se puede dar la vuelta a este acceso abierto comercial que está sucediendo ahora. ¿no? Entonces, eh, los invito a que la lean, es interesante, ¿no? Y desde el punto de vista de, de, de nuestra cotidianidad, de nuestro quehacer, eh, pues también me gustaría dejar esa invitación a poder nosotros ubicar o, o un poco sortear el sistema de evaluación científica para no perder lo, lo que ese sistema los sistemas de evaluación científica nos dan como investigadores, pero sí buscar eh, que eso sea compatible con, con, con llevar la ciencia al, al público, porque al final de eso... De, de, de, de eso y en eso radica la función de la universidad pública ¿no? El poder llevar ese beneficio a la sociedad ¿no? y como estudiantes lo mismo, como estudiantes hacen uso del repositorio institucional para por ejemplo sus tesis, cuando ustedes se titulan van a, van a dar al repositorio institucional afortunadamente ¿no? y eso es una ventana de exposición muy grande para ustedes porque el repositorio institucional no solamente es una página más donde se cuelga una copia ¿no? sino que es una plataforma hecha con estándares para que el contenido científico se distribuya ¿no? adecuadamente y llega a los canales y a las bibliotecas y a los lugares donde otros alumnos de otros lugares del mundo están consultando este tipo de contenido. ¿no? Entonces, eh, y, y a su vez, si se titula, por ejemplo, por un artículo científico, tomar en cuenta también este tipo de, de, de consideraciones ¿no? eh, respecto al acceso abierto, porque al final si sí creemos que esto es un deber ético como, como parte de una comunidad, de una universidad pública. ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta aquí dejo la plática. Esto es una fotografía de Arno Suárez que encuentran ustedes en el edificio de Redalic en, en homenaje a un mural, eh, en homenaje a Arno Suárez y la labor que, que él desarrolló. De, como este hay varios murales, luego cuando nos visitan en Redalic, pues hacemos esta visita con los alumnos y les explicamos todo esto del acceso abierto. Ahí Vani, nuestra colaboradora encargada de, de ese departamento, eh, hace esta visita por el edificio de Redalic y, y vamos viendo estos murales, lo que ha hecho la gente a favor del acceso abierto, y bueno, esto, esta fotografía me gusta porque justo ilustra ¿no? ese compromiso que tenemos como institución y como red a, vida a favor de, de esto. Entonces, hasta aquí dejo mi plática, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Ariana. No sé si haya dudas, preguntas que quisieran que, que la doctora nos diera respuesta. son de la doctorado de medicina. Eh, primero, gracias eh, por tu plática, muy clara. Y luego la otra parte es, eh, ¿tienes alguna, ¿hay alguna lista, alguna relación que combine lo que está en Radalic con JCR? ¿Algunas revistas? Sobre todo en el área de ingeniería. Y sí, gracias por tu pregunta. Eso es muy... Ya, ya quieres tomar otro atajo más del que yo mencionaba, ¿verdad? Sí, de hecho, tenemos por ahí incluso algunos artículos publicados donde hablan sobre ese empalme. Este, si me dejas sus datos o se los dejas a Vane, que viene acompañándonos, te lo podemos enviar. Eh, bueno, los links de los artículos están en abierto, pero para que no los estés buscando, te mandamos el link directo de algunas publicaciones que hemos hecho sobre el traslape de Redalink con el JCR, eh, que revisas están en ambos, entonces de alguna forma eso da cuenta de que no están peleados eh, esa famosa llamada ciencia de corriente principal por eso. Te lo hacemos llegar si nos dejas tu correo electrónico. Muchas gracias. Y, y finalmente otra pregunta sería, eh, recientemente estamos haciendo un review a, a, un, a una editorial de El y una de las críticas fueron que teníamos eh, artículos realizados eh, que no, no eran JCR y que estaban en congresos. Entonces eso tampoco impulsa, digamos, a tener una publicación de mayor calidad porque ellos también revisan las citas en la parte de los revisores. Claro, pero es que ese sigue siendo todavía ay, es un plan con maña, pero por todos lados, porque entonces él te dice, a ver, ¿quieres que yo te publique? Pues entonces a, a su vez las citas que tú tengas en tu documento tienen que ser hacia, hacia cuestiones en donde o, o, o estén presentes ya sea en WebScience Science, que es como el JCR de Science, o el SJR, que es como el JCR de Discoursos. Entonces, plan con maña es como decir, no te dejo que cualquier cosa que sí te salga de mi, de mi círculo comercial, ¿no? sino que tienes que, forzosamente, lo que sí te ser sobre ese círculo comercial. Eso siguen siendo prácticas bastante, bueno, artimañas prácticamente, para que incluso lo que sí te sea de ellos mismos. ¿no? Pues sí, aquí, aquí más bien el asunto es, y por qué me ese ¿en esa sería mi pregunta, ese artículo, y esas es otra de las cosas que también muchas veces impulsan mucho eh, que tengamos eh, una eh, que sea una revista que también de alguna manera esté vinculada con el trabajo que hacemos, ¿no? en este caso son robotics, o que diga robótica sabemos que hay muchos títulos eh, de trabajos que se alinean con lo que hacemos muchas gracias mi nombre es Héctor Benito Santadreño Muñoz y yo no me considero todavía un investigador estoy comenzando como seguramente muchos de los aquí presentes jóvenes pero sí estoy creando algunos eh, avances estamos creando estoy creando un neologismo que va a ser un modelo de multicompetencias bajo una perspectiva latinoamericana en virtud de esto Realmente no estoy muy adentrado al proceso de, de investigación científica y por lo tanto esta plática que es bastante enriquecedora, muchas felicidades, me genera la, la idea de bueno es un mecanismo bastante serio, bastante formal, hay que agotar de, de diferentes pasos, un proceso serio que podría generar un incentivo negativo, es decir, pues yo creo que no le entro. Sin embargo, bajo una perspectiva flexible, creativa, se me ocurre y pregunto ¿qué riesgos qué conflictos puedo tener si lo que yo estoy creando, que me queda claro, todavía no tiene esos, esa metodología rigurosa, puedo y quisiera publicarla en una página web o en un blog personal, de tal manera que según yo, el dominio me pertenece, que además tengo registrado como una marca en propiedad industrial y que además los artículos que yo voy generando pueda registrar en derechos de autor. ¿A qué me arriesgo? Porque según yo, esa información que está disponible es de acceso abierto, o perdón, de, de, es decir, está al alcance de, de, de las personas, dominio público parece que se le llama. Eh, se homologa un tanto a este tema, qué conflictos puedo tener, eh, pues básicamente eso. Gracias, Héctor, por tu, Héctor ¿verdad? por tu pregunta. Y qué bueno que la haces, porque hay muchos mitos alrededor, alrededor del acceso abierto. Eh, y uno de ellos es que la autopublicación y que todo mundo lo pueda conocer, eso es acceso abierto. No, no necesariamente, hay canales formales. Yo, tú puedes publicar en un blog, por supuesto, tú puedes publicar... Eh, en cualquier medio de autopublicación. ¿no? Eh, sin embargo, ese, ese, ese documento, ese resultado de tu investigación va a carecer de legitimidad científica o de rigurosidad científica, porque no olvidemos que una característica principal, bueno, hay dos principales para que algo se considere de rigurosidad científica, es primero debe ser sometido al escrutinio de pares. ¿no? Si sí, sí, sí, tú no la, no la sometes a ese escrutinio, entonces es como yo, mañana dije una cosa y a lo mejor estoy bien o a lo mejor no. ¿no? Eh, necesito que haya pares que intervengan y esos pares son, es justamente lo que hacen las revistas científicas, lo que hacen es administrar ese proceso en donde otros colegas que trabajan esos mismos temas pueden opinar sobre tu investigación, interpelarla, hacerte comentarios, sugerencias… Eh, y que tú puedas retroalimentarte, puedas mejorar esa investigación de tal forma que cuando salga a la luz, tiene un consenso de la comunidad científica. ¿no? Y es un proceso generalmente, eh, se le conoce como pares ¿no? Entonces, hay pares porque son gente que colegas que trabajan en los mismos temas y, y, y es un proceso anónimo en donde tú no sabes quién lo hace para garantizar precisamente, y ellos saben que, quién es el autor, para garantizar ese proceso de velocidad. Y por otro lado, bueno, la repetibilidad, ¿no? Que tiene que ver con, eh, sobre, cuando tú publicas un artículo, y este tema ya no lo toqué, de hecho lo saqué porque creo que aquí venían, ¿no? Tienen otras dos horas platicando, pero, pero no, eh, que tiene que ver con eh, todos los, los datos, los resultados de investigación, tienen que estar acompañados de los insumos con los cuales llegaste a ese a esa a sus resultados. Es decir, si tú utilizas experimentos, encuestas, bases de datos, etcétera, para llegar a tus conclusiones, entonces eh, el acceso abierto lo que promueve es que además de que publiques tu resultado final, publiques todos esos insumos. ¿Para qué? Para que alguien los tome y los repita. Y repita tu experimento y entonces pueda decir, ok, tu artículo está publicado, pero además yo, que también soy investigador en el tema, no estoy de acuerdo porque lo apliqué y cometiste un error un metodológico, un error de procesamiento, yo que entonces, le faltaría esa rigurosidad científica. Y lo que eh, promueve no solamente, no solamente el acceso abierto, el acceso abierto al final es otra forma de publicar en donde no se cobre por leer ni por publicar. ¿no? Pero la rigurosidad tiene que estar forzosamente. ¿no? ¿Sí? Gracias. Adelante. Buenas tardes. Como investigador de la universidad, la Secretaría de Investigación me invita a que coloque toda mi producción en, en el repositorio institucional eh, sin embargo eh, cuando yo la coloco la pongo como restringida o en embargo y entonces la Secretaría no me otorga el URL y yo la coloco en embargo o en eh, restringido la, la, por dos razones primero porque ya publiqué en el ese artículo y entonces ellos son los derechos de, de, tienen los derechos de, de esa publicación la Secretaría no me, no me, si no lo pongo en abierto no me da el URL y para evaluarme me pide el URL y lo mismo pasa con las tesis cuando la tesis está concluida y, y la, ya se tituló el alumno pero esa tesis está vinculada a un artículo que está en proceso o en, en, en mi caso a una patente entonces tampoco puedo ponerla este, en acceso abierto sino restringido pero entonces la, la UEM no me otorga el URL este, ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, entonces, tienen comentarios? Y nada más le dije gracias por comentar un momentito. Yo creo eh, que ahí hay dos cosas, efectivamente. Para lo que ya está publicado y que ya no hay manera de echar para atrás, porque ya está en ese bien y el derecho no lo tienes, ¿no? Eh, o la temporalidad, a lo mejor no Alguno es inmediata, periodo de embargo. En ese caso, este caso, yo creo que el, el sistema de investigación tiene que ajustarse y decir, bueno, es que si esto ya está publicado por un editorial que no dio el derecho, eh, pues de modo, no, o sea, se tiene que considerar que no, no puedes hacer el depósito. ¿no? O sea, hay, hay una especie de un antes y un después de esto. ¿no? Y cuando, cuando de aquí en adelante se empieza a evaluar y a privilegiar que se deposite en el repositorio institucional, pues entonces ya como investigadores vamos a darnos a la tarea de buscar las publicaciones que nos permitan hacerlo. Pero de aquí para atrás, pues ya pasó un mundo, ya pasaron cosas y hay cosas publicadas que probablemente no tengamos el permiso. Entonces yo creo que ahí tendría que ajustarse el sistema de evaluación para permitir en esos casos no requerir como obligatorio la, la URL, en los casos en donde queda demostrado que no se tiene el derecho, porque ahí ya no va a haber manera de publicarlo. ¿no? Y para el caso de las tesis también, por supuesto hay una, hay una cuando están en el proceso de publicación de un artículo, que no se puede porque se viola el término de originalidad y entonces se tiene, hasta que se publique el artículo, se tiene que, que, que publicar en el repositorio. Y entonces ahí también, yo creo que igual podríamos permitir el embargo hasta que se, hasta que se publique, ¿no? Porque ahí tampoco hay, es un proceso que justamente busca que, que no se viole el tema de la originalidad cuando se publica. Entonces ahí más bien creo que son ajustes, porque son casos muy particulares. Sí, gracias, Ari. Efectivamente, en el tema de la publicación de tesis, eh, lo que se hace es que una vez que ustedes lo depositan y nos mandan una, un texto una redacción alguna evidencia que a nosotros nos marca el tiempo de, de embargo eh, en este caso la tesis se deposita bajo ese tipo de acceso y la URL sí se devuelve pero si hay alguna particularidad con gusto la checamos Hola, ¿qué tal? Voy a hablar algo acerca del Open Access Journals, de lo que más o menos pienso que fue la, la, lo que abarcó la mayor parte de la plática. digo un tarde, pero lo siguiente. No sé si conocen ¿eh? una publicación que es Science 2013, donde ¿no? dejan abierto completamente acerca de la, del trabajo que vienen haciendo los Open Access Journals en base a fraudes que están habiendo en la comunidad científica. ¿Por qué les menciono esto? Porque llegan a la conclusión en Science que realmente los Open Access Journals son completamente un fraude. Sí. No se hace una revisión por pares académicos. Muchos de estos son inventos nada más que dicen cualquier estudiante a nivel de High School lo rechaza. Y, sin embargo, hay muchas revistas del Open Access Journal que lo aceptan. Entonces eso obviamente demerita bastante dijéramos, nuestras intenciones de publicar en un open access además de que no está nada escondido qué es lo que ganan open access journals dinero son negocios multimillonarios en todo el mundo ¿sí? donde lo que ellos ganan es porque nos publiquen un trabajo que no tiene una calidad para ser publicada en una revista donde no cobran un solo centavo para que nosotros publiquemos ahí. Entonces, eh, yo pienso que el estar promoviendo en publicaciones en Open Access Journal, donde se ha demostrado completamente que a nivel mundial no es una buena práctica, no sé por qué podría ser en este caso una buena alternativa a nosotros como investigadores publicar en este Sí, solo una precisión, conozco perfectamente la publicación de Science y no es sobre las open access journals es sobre las revistas depredadoras que es una parte de las revistas de acceso abierto y efectivamente son revistas que surgieron para eh, cometer fraude y nos llueven correos electrónicos donde nos dicen en esta revista que es de acceso abierto y cobra por supuesto dos precisiones, no son todas las revistas son, son, son las revistas depredadoras y el estudio de Science es sobre las revistas de Segunda precisión, Science es una editorial comercial, ¿no? Y lo que está está en contra de, del acceso abierto, igual que Nature, porque Nature ahora es parte de Springer, porque les afecta en, el, en, el, en la venta de suscripciones. Eh, perdón, sí. eh, Nature ni Science cobran. Claro, pero son parte de Springer. No no cobran al lector porque ya hablamos de las dos formas de acceso abierto. El acceso abierto que no le cobra al lector, pero sí le cobra al autor. Si tú okay, publicas en Science, no, te cobran. Perdón, en Science, en hecho, son por invitaciones de las editoriales a nosotros los investigadores. Y no cobran un solo quinto, solamente hay que enviar el artículo y hacen un seguimiento y todas las revistas de ese tipo no tienen por qué cobrar un solo quinto. Sí, obviamente, si sí, la calidad de nuestra investigación la tiene para ser publicada en sus lugares, no todas son. Ok, de hecho, te, incluso tengo los costos, pero probablemente haya unas por invitación y haya otras que sí se cobren, probablemente, porque tengo hasta los costos. Aquí en la gráfica te uh -huh. puse hace un ratito, de Nacho. Eh, pero bueno, dejando ese tema de lado, eh, estamos hablando de revistas depredadoras. Ajá. ¿Cómo sé que un allá voy, hay, allá no voy, es depredador? Ah, ya voy. Hay listas blancas y listas negras. DOA es una lista blanca de revistas de acceso no depredadoras. Y hay una lista negra, la famosa llamada lista de B, que nos dice todas las revistas de acceso abierto que son revistas depredadoras. Y una cosa más, la, y esto no lo digo yo, y ahí están los estudios y las citas. Si, si, si el acceso abierto fuera como lo hacemos en México, es decir, que no se cobra por publicar, no habría revistas depredadoras. Surgió la revista depredadora porque se cobra por publicar y porque es un gran negocio, efectivamente. Pero estamos hablando de revistas que cobran por publicar. Si yo publico en Convergencia, por ejemplo, que hay muchas revistas que no cobran por publicar, y no, por hablarte de una de la institución, pero hay, en todo el mundo hay revistas de acceso abierto que no cobran. Si no cobran por publicar, no hay manera de que sea una revista depredadora porque no tendría de dónde hacer el negocio. El problema es que estas revistas depredadoras siguen un modelo comercial de acceso abierto, que eso es lo que dio el caldo de cultivo para que surgieran las revistas depredadoras. Pero hay listas blancas y listas negras tiene la garantía de que las revistas que tú encuentras en Doaj no son revistas depredadoras. ¿Dónde puedo encontrar esa clasificación o quién las clasifica? DOAC, DOAC, repito, DOAC. Pero si quieren, me pongo de nuevo la página. Doaj es la lista blanca de las, de las revistas de acceso abierto. Ay, ¿dónde está? Ahí está, Doaj Es la lista blanca de las revistas de acceso abierto no depredadoras. Si tú aquí encuentras una revista de acceso abierto, esa no va a tener ese problema. Son pasadas por altos criterios de calidad inclusive hasta el escrutinio de la comunidad científica. Las revistas que están ahí no lo son, tampoco son las que están en redalink ni tampoco las que están en Cielo. Hay que ubicar las listas blancas. Ok, estoy de acuerdo de que, por ejemplo, un open access journal su negocio es cobrar. ¿Van a cobrar para poder mantener Las, las open access Journal que están sí, sobre la pc sí. que no son la, ¿Los que no cobran qué ganan? Las que no cobran sí. tienen otros modelos de negocio. ¿Como, Juan, como el modelo dirigido por la Academia? que sucede en el Reino Unido, que sucede en Alemania, que sucede en México no, y en toda por ejemplo, América Latina. Hablando aquí de Redalic, por ejemplo, uh -huh. ¿de dónde sale, dijéramos, el dinero para mantener las elecciones de Redalic, por ejemplo? De la comuni de, En este caso de la universidad. El caso de convergencia es igual, la mantiene la universidad. Es dinero, dinero público puesto a disposición del beneficio de todos. No está mercantilizado, no se lleva por las reglas de, de, del mercado capital. Sí, claro, porque ese es el negocio de ella, del Open Access claro. Journal. Pero del Open Access, repito, del Open Access Journal basado en el APC. Sí, claro, claro. Sí, claro. El APC, porque no todas están el no, no, no, no, no todas cobran, no todas cobran. Hay ocasiones que hasta ponen ofertas, de, de acuerdo obviamente a la popularidad del investigador, donde hasta nos invitan, dicen, ¿sabes qué? Mátame de vez en cuando un artículo tuyo para que te lo pueda publicar y no te voy a cobrar nada. Pero ese es uno de los sí, Yo solamente quisiera eh, hacer la precisión de que no todas las Open Access son verdad. Eso es algo que, que es, es un mito que está circulando para desprestigiar todo el acceso abierto. Por eso hay listas blancas y hay listas negras Entonces no es todo, eso es lo único que hay que ver. Sí, yo, yo creo que sí debemos de to to tomar en cuenta mucho este tipo de que, esta, este, publicación que se en Science, porque la verdad Science es una de las revistas... Sí, o y no más regla, reconocidas sí, pero donde solo no... habla sobre las depredadoras claro, claro, claro, pero sí tener conocimiento porque muchas de esas ocasiones se prestan a malas interpretaciones simple y sencillamente porque este tipo de revistas claro. son lo que pertenecen su negocio es eso, ganar dinero fácil para que de ahí se pueda estar Entonces, publicando, publicando. y hay algunas que la verdad hasta a mí me asombra que tengan un, un factor de impacto muy alto sí y además son factores de impacto o inventados o sacados de plataformas que son no, no, como no, invitaciones. revistas serias tienen su factor impacto bien definido. O sea, sí, sí, las depredadoras también. Sí, sí, claro, sí, claro, claro. Y yo creo que... Por eso es que yo siempre sí había tenido la idea de que si nuestra investigación dentro de la universidad, aquí, en este contexto general, pues yo creo que se debía propiciar más donde realmente vean la calidad de los trabajos Pero de investigación. Pero eso no depende de que sea de acceso abierto o no, eso depende de que la revista tenga calidad. Hay revistas de calidad de acceso abierto, solo hay que ver de, de, en qué fuentes las ven, porque poner equivalencia, que todas las revistas de acceso abierto son de calidad. Yo, yo, de yo voy a contar algo, por ejemplo, cuando un trabajo de investigación no tiene la calidad suficiente como para que sea publicado en una revista de Web of Science o de Journal, Scientist Reports, entonces, lo mandan a una revista de acceso abierto y seguro ahí entra y se este, puede se puede el 50% de las revistas web science y Scopus son de acceso sí, abierto. Sí, hay muchas entonces, que tienen acceso abierto. Entonces, no, no, no equiparemos acceso abierto con, con mala calidad, porque ah, el 50% no. de las de web science y Scopus son ya de acceso abierto. Sí, sí, sí, son acceso abierto. Entonces, más bien, abierto. no es acceso abierto, son revistas depredadoras, no son revistas de acceso abierto, las que usted habla son revistas depredadoras. Que, que el, el modelo de acceso abierto les dio un hueco para que, para que aparecieran, sí. Pero no no son todas, hay muchas revistas de calidad que están en Movistar y que están en que son de que, calidad. No, sí, andele, y también hay, un, hay muchas. Y muchas eh, que no. Que, no este, que también caen dentro de ese factor donde cobran por, por publicar y se convierte entonces en una revista depredadora. Sí, sí, sí. Ese, es, ese es el grave problema. Hay, hay casas editoriales, hay muchas, la Crespección de Crime Science, donde la, la propia editorial, El Elsevier, tiene revistas, obviamente, del Open Access Journal, que pertenece a esta parte, donde se ha demostrado que únicamente es un fraude. Pero insisto, son revistas, de, yes, y, y y nada, bueno, son revistas depredadoras, y por otro lado también se ha demostrado ese tipo de fraudes de que no hacen ni revisión por pares en revistas que no son de acceso abierto. Las revistas de este, revistas de mala calidad hay en los dos ámbitos. Sí, y sí, sí. también las hay hay revistas que no te cobran por publicar que supuestamente son de ese o de, de varias eh, comerciales que no son de acceso abierto y que también se ha demostrado que no hacen revisión por pares porque hasta hay un experimento donde se mandó a todas revistas abiertas y cerradas y pasó lo mismo ¿Y entonces qué? hay pero, claro claro que hay. No, por supuesto mandaron un artículo, por ejemplo, la American Chemical Society ¿Manderley? no estoy no. hablando de eso estoy ¿Sabe? hablando, no, no, estoy hablando no. de, de... Son de obviamente son casas editoriales de muy alta calidad claro. donde lo primero que llegan es un escaneo general para revisar si ese tipo de investigación ya fue realizada. Y hay sí, calificaciones hasta frases que dicen, claro, espérate, esto lo tomas esta parte. Yo lo que digo es que en, toda, en, en ambos mundos hay ¿tú? revistas de calidad y revistas de no calidad. Y hay sí, estudios claro. que lo demuestran. Tengo, y tiene razón, Entonces, tiene bueno, mucha razón. Lo único que digo es que no, no todo el acceso abierto es de mala calidad, ni todo el acceso pagado es de buena calidad. O sea, entonces o sea, hay que reclamarle a Sáenz porque llega a esa conclusión. ¿eh? No, pero Sáenz habla mal. solo, es que sí, no, de verdad, Sáenz solo habla sobre revistas depredadoras, no de todas las revistas del asesoramiento. Le voy a mirar el artículo, si me entiende De verdad que lo conozco, hasta lo he citado. Lo ha citado. De verdad. Sí, para que... Pero, pero, exactamente. Y solamente habla de, del caso de las revistas que cobran APC y que, y que sí, sí, son de sí, asesoramiento, sí. no que, de todas las revistas. Y artículo. que son desgraciadamente se convierten en, en negocios multimillonarios. Es cierto, y lo que sí es que es muy bueno que hay que alertar a los investigadores que no caigan. Sí, algo en que es, es algo que viene a deteriorar bastante <risa> los, los trabajos de investigación, porque pues claro. mucha gente, por, con tal de que salga su trabajo publicado, pues tienen que pagar. Claro, 10, y Ne es que un... merita el claro, acceso abierto claro, e incluso sí, claro. la, la legitimidad del acceso abierto. Sí. Okay. abierto. Muchísimas gracias. Sí. Creo que fue el primero que levantó la mano. Doctora, me gustó mucho su plática, la verdad. Me dio mucho gusto después ver que los alumnos de ciencias entraban a escuchar pláticas de estas. Eh, después muchos se fueron, yo creo que no les importa. Vi que, que hizo una precisión, empezó a contar atributos para escoger una buena revista a la hora de publicar. Me gustaría que los volviera a repetir para que los estudiantes lo escuchen. Sí, claro. Gracias por tus comentarios. Eh, bueno, yo lo que un poco empecé diciendo es que hay eh, efectivamente los sistemas de evaluación nos orientan o nos llevan hacia publicar solamente en revistas indexadas, llamando indexadas revistas de Web of Science o de Scopus, de ciertos factores de impacto o de ciertos cuartiles o de ciertas posiciones. Lo que yo decía es si bien tenemos que seguir ese juego porque al final aunque tengamos críticas respecto a esos sistemas de evaluación, pues son los que nos dan el pan de cada día, ¿no? Entonces, siguiendo ese juego, a su vez podemos sortear el también poder, además de publicar en estas revistas indexadas, llegar a publicar en acceso abierto, incluso tomando las consideraciones que nos hacía el doctor, por supuesto. Es decir, yo encuentro una, una revista en Web of Science, en Scopus, que sería a lo mejor la primera búsqueda que hago para verificar qué posicionamiento, qué factor de impacto, qué cuartil, qué, qué cuartil está... Eh, ver las características de la publicación si me publican en el, yo voy a publicar en el idioma de esa revista que si es español o inglés, a qué comunidad de científicos llega, en fin y después si yo tengo una batería de 5 o 10 revistas que me quedan para donde yo puedo elegir para publicar, puedo revisar la lista blanca de las revistas de acceso abierto, que para garantizar que no son depredadoras y me voy entonces a DOA, a Redalic, a Cielo, en el caso de los físicos está... Hay muchas... muchas está REPEC en el caso de, de, los, de los economistas. Hay índices que pueden ser usados como listas blancas que me, me van a garantizar que la revista además es de acceso abierto. Entonces ya llevamos tres, dos características, la indexación internacional, la característica de acceso abierto. Estas listas blancas también me dejan ver si esta revista me va a pedir... Eh, que ceda mis derechos de autor y yo puedo al menos decidir si quiero irme un, por una o por otra publicación dependiendo, si yo quiero ceder mis derechos me voy tal vez por una, si no me voy por la otra eso también me lo va a decir DOAG por ejemplo eh, y ahí mismo DOAG me va a informar si esta revista cobra por publicar Ajá. entonces eh, yo al menos voy a saber de cuánto es la tarifa y además si me cobra por publicar ¿no? si no veo la lista blanca entonces sí puedo caer en las revistas depredadoras aprovechando el comentario del doctor porque entonces sí yo me voy a buscar en internet si de acceso abierto, probablemente me encuentre cosas que no son. no Pero como ya empecé por ese canal, entonces yo puedo llegar a una revista que sea de visible internacional, que esté indexada, que no me cobre por publicar, que no ceda mis derechos, que sea de acceso abierto. Y entonces yo voy a hacer, creo, la mejor ubicación de mi resultado de investigación en una revista, como cumpliendo todos esos. A veces es difícil, ¿eh? a veces las mejores revistas que encontramos en el área no son de acceso abierto. O a veces las mejores revistas no, eh, sí me piden la sesión de derechos. ¿no? O sí me piden pagar por publicar. No siempre se puede tener este escenario ideal. ¿no? Pero al menos tomemos esa decisión informada. Ah, y un criterio más. ¿Me van a dejar saber estas listas blancas si sí, puedo eh, depositar una copia de mi artículo en el repositorio de mi institución o en cualquier otro lugar? O sea, ¿qué derecho me dan respecto al la... artículo? Entonces todas estas como características hay que tomarlas en cuenta para publicar y no nada más decir, ah, pues ya publiqué en una revista internacional. ¿no? Gracias. Sí, gracias Pues sería todo, por no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Eh, agradecemos la colaboración de la doctora Ariana. Me compartía que va a viajar en unos próximos meses precisamente a exponer este modelo de acceso abierto que hoy, se, que hoy en día se lleva aquí en Latinoamérica. Ojalá que a su regreso podamos invitarla nuevamente, que nos comparta cuál fue la experiencia, cuál es el resultado y para dónde va realmente el acceso abierto. Nosotros como representantes de la Oficina de Conocimiento Abierto, igual que damos a sus órdenes, estas exposiciones, estas conferencias, eh, seguiremos trayéndolas y compartiéndolas con ustedes, precisamente para seguir enriqueciendo nuestro repositorio. Al final lo que buscamos es lo que comentaba la doctora, que los recursos que nuestro país invierte en la ciencia, en el conocimiento, sean retribuibles a nuestra sociedad. Finalmente somos un país económicamente bajo en recursos para poderlos destinar precisamente al conocimiento y que nuestros alumnos realmente puedan tener acceso a la información y a esa posibilidad de crear ciencia de calidad. Les agradezco la, la participación, muchas gracias doctora, muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que nos dedicaron y estamos atentos a cualquier solicitud. Gracias.